Vamos a ver cómo funciona la función RShort, que lo que hace es devolvernos los índices del vector ordenado. Lo vamos a ver en un ejemplo porque así es un poco difícil de comprender. Nosotros sabemos que podemos ordenar cualquier vector numérico de menor a mayor. No hay ningún problema. También lo podemos ordenar al revés. No tenemos ninguna dificultad. Lo mismo lo podemos hacer con cadenas. Y también las podemos ordenar en orden inverso. Esto ya lo hemos visto en el vídeo pasado. Pero ahora lo que queremos hacer es lo siguiente. Es ordenar estos nombres, pero por fecha de nacimiento. Y con eso la función short no nos sirve. Vamos a ver qué hace la función art short. Si le pasamos a, lo que hace es que nos devuelve los índices del vector ordenado. Este, que es el menor de todos los números, está en la posición 2. El siguiente, en orden, sería el 1824, está en la posición 1. 1826 estaría en la posición 3. Bueno, pues esto lo vamos a guardar en un vector C. Y lo que tenemos que hacer, si queremos ordenar este vector siguiendo este patrón, lo único que tendremos que hacer es coger y en B pasarle nuestra nueva ordenación. Y como vemos, el más antiguo es Gauss, que es de 1777, Riemann, Hilbert, Emineter y Alexander gortendick que se murió hace poco y por lo tanto es el más joven de todos. También podemos hacer directamente esto para ahorrarnos un poco de trabajo. Cogemos esto que tenemos aquí y se lo pasamos directamente. Y nos ahorramos un poquito de trabajo aquí. Nos da exactamente lo mismo. Si lo que queremos es ordenarlos... Pero a la inversa, lo único que tenemos que hacer es coger aquí y darle la vuelta a este vector. Y ahora el más joven es Grotendijk, Emineter, David Hilbert, Riemann y finalmente Gauss.